mira, así. así paca paca y y tío Un poquito más. Tiene que avanzar un poquito más. Sí. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Un avión? ¿Ha pasado un avión? ¿Ha pasado un avión? ¿Ha pasado un avión? Ay, contenta. ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta, Violeta! ¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta! ¿Qué hace? ¿Qué hace, cabrita? ¿Qué hace? Da un saltito. Saltito. Saltito. Otra vez. ¿Me hace morder la nariz? ¡Hay mala! ¡Uh, qué cara de mala! ¡Uh, qué cara de mala! ¡Ah, sí! ¡Chuque, chuque, chuque! Okay, ah qué ¡Pum! ¡Pum pum, pum, pum, pum! pum pum ¡Ay! Ah, tienes que andar así. Así. ¿Sí? Para un topetazo a la madre. ¿Ahí? Así me voy dando un poquito. Uy, qué, contenta. Oh, qué contenta! ¡Uy! uy qué movimientos! ¡Espasmódicos de contentismo! ¿Qué ha pechado, Violeta? ¿Qué ha ¿Qué ha ¡Uy! ¡Que te cae! ¡Oh, que te cae! ¡Oh, que te cae! ¡Oh, que te cae! Muy bien. Ahí guardando el equilibrio. Muy bien. Para arriba. Sí, ¡Oye, no se salvaba! <risa> uh -huh.